Escleno Rayo, ¿tienes dae Kaleo e o es un seudónimo? Casi no se escucha, alguien, alguien, preguntó algo. Este, sí, sí. yo. Que te, tenes tienes dae Bisclio, Escleno em le na bulabo em Bueno, <ríe> voy a hablar en español. Este me pareció muy hermoso todo lo que lo que escribiste y, pues sí, me interpela en muchos sentidos, ¿no? Como, este, no sé, me, me hace cuestionarme como, como bastantes cosas y, y, sobre todo, como ese aspecto de no olvidar la lengua. Y, porque, o sea, pasamos por procesos muy muy difíciles y justo... Como en la academia, pues sí, se reafirman bastantes cosas. Y pues, también como sobre eh, esto de continuar con las otras generaciones, de recordando la lengua y así, pues es, es una labor bastante complicada y difícil. Pero muchas felicidades, a mí me gustó mucho tu texto. Eh, bueno... Yo sí tengo un texto escrito, pero ese proceso también para mí fue bastante difícil porque este lo escribí para una revista de mi colegio. Sí me lo aceptaron y todo, pero el reto para ellos fue este encontrar a alguien que escribiera la variante que no encontraron. Entonces este fueron con un profesor de la ENA, creo, y este me sugirió como ciertos cambios, pero solamente como que en vez de la a, K... Perdón, en vez de la Q y la C pusiera la K o este tipo de cuestiones. Pero este lo estaba releyendo hace rato y hasta incluso a mí misma me, me cuesta trabajo leer mi texto porque este quizá no lo escribí como debía o no sé por qué, pero sí me cuesta bastante trabajo este leerlo en zapoteco, entonces este pues ahí me cuestiono cómo es que tengo que escribirlo, ¿no? Incluso cuando lo escribí pues no pues no estaba segura y ahora, hoy en día, tampoco estoy segura de cómo lo tengo que escribir. Entonces este sí fue bastante difícil y creo que eh, también este cuando lo escribí traté de escribirlo tanto desde el zapoteco como desde el español. Entonces esa es una mezcla muy rara. Bueno, por lo menos así la siento yo. Y este pues no sé, está, está extraño y así. Sí quería leerlo, pero siento que me voy a trabar mucho cuando lo lea. Pues, este, pues, no sé. pues si, si lo quieres intentar, eh, tenemos, bueno, pues es un medio para eso justo, eh, sería muy bueno que lo intentaras, tómate tu tiempo y yo creo que esa es la finalidad de este, pues, de este espacio, ¿no? de, de que, y vamos perdiendo el miedo a, a, leer, los, a la, leer nuestra lengua, pues yo te invito si, a que lo intentes en, en la lengua, que pues, sería genial. Y si, si lo tienes en, en la computadora, puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí, por favor. Gracias. Perdón, no tenía activado el audio. Es que lo tengo en este libro, entonces no sé si quieren que lo acerque a la pantalla o algo. Es que sí, no sé, incluso cuando lo, lo pusieron este en, en el texto, perdón, en, en la revista pues sí, este sí, estaba muy, sí, está muy raro. Creo que no se ve, ¿verdad? No, creo que tendrías que compartir tu, o sea, yo pensé que lo tenías en pues en electrónico, ¿no? Que pudieras compartir la pantalla así como compartió rayo, pero si no, no te preocupes. Yo lo puedo compartir en la página de Buneshitza. Igual se lo puedo compartir a ellos. Sí, estaría muy bien. Sí, sí, sí, se lo pero... Pues, ¿le puedo tomar fotos o algo? Sí, sí, sí. Sí, pero te escuchamos. Pero... Lé, léelo. Ah, no. <risa> bueno, solamente les voy a leer un mini fragmento. Chirveaniza. Mm. nugan, nugan la rica and you and you and and you you no jitna you you go but de <tose> judaga kuba quitle <tose> a den china ke aga kuba dirbea kubit e mit conchla conchla Eh. Mm. Ay, es que ya no Ya no puedo Pero igual este Mejor lo este, Lo trabajo más y ya después si quieren se los, puedo, se los puedo leer Porque fue muy poquito el fragmento que acabo de Sí, sí, muchas gracias, eh, Marta. Eh, bueno, eh, eh, es muy normal lo que te está pasando. Eh, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua. Cuando yo empecé a, a leer textos en zapoteco hace unos años, me pasaba lo mismo. Estamos acostumbrados a leer en español y vamos como tratando de, de descifrar la lengua y nos confundimos mucho, tenemos muchas trabas al momento de leer pero es, este, pues eso pasa cuando no tenemos la costumbre de leer. Y también eso es lo que pasa con pues, estos programas para creación literaria, que hay mucha gente que está escribiendo cosas, pero eh, muchas veces cuando eh, leen su obra eh, les pasa lo mismo, porque no, no hay una cultura de leer en nuestra lengua, no hay una, solo este, como escribir para, para este, esta convocatoria y, y ya, ¿no? Pero eh, también esa es otra parte de las cosas que yo quiero, este. Entonces, otro de mis propósitos es como crear lectores en, en Zapoteco, porque si bien ahora hay una producción escrita importante con todas las deficiencias que pueda haber y las críticas que podemos hacer, también una, una, un problema muy, muy grande en ese momento es que no hay lectores en, en la lengua indígena. Entonces, se publican esos libros y los, esos libros se vuelven florero en las casas de, de académicos o, o de algunos este, hablantes de la lengua, que generalmente es, es poco común que llegue a los hablantes, llega más a, a académicos, a, a otras personas, ¿no? Pero se vuelven como, pues, como un adorno ahí, como un florero en la, en, en la casa y nadie lo lee. Entonces es muy normal que nos pase esto cuando leemos un texto porque no estamos acostumbrados a, a leer en nuestra lengua. Yo lo que te diría o te invitaría a que leas, a que practiques la lectura en la, en la lengua a que practiques la lectura en zapoteco. Yo tengo unos textos en la plataforma Issue, ahorita se los voy a compartir en, en el chat para que puedan este, trabajarlo, para que puedan practicar la lectura. Y eh, bueno, en mi experiencia leyendo también eh, una vez, eh, bueno, algunas veces he estado haciendo algunos talleres de lectoescritura en zapoteco y nos pasa, nos pasa los... Nos pasa, eh, nos pasa lo mismo, que de repente eh, le decimos a la gente a ver, lee, lee esto y hacemos lecturas en voz alta y eso, y pues cuesta mucho leer, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, pero eh, otra vez es la práctica. Eh, hay una, yo tengo una, un ejemplar de la Biblia que hicieron los misioneros del ILB en Yagayo y, y lo he estado leyendo este, pues, de manera en, continua y, y me, me sirve para poder. Este, Leer, cuando empecé, cuando, cuando me regalaron esa, ese ejemplar de la Biblia, eh, me costaba mucho estar leyendo ese libro, y más en voz alta, más si se trata de leer en voz alta, porque si lees en silencio, pues vas como pensando las cosas, pero en voz alta es mucho más difícil. Pero ahorita, después de pues, un rato de práctica, estoy logrando leer mejor en zapoteco.